Bien, entonces vamos a, a ver eh, el teorema de expansión de Heaviside que nos puede per permitir pues, calcular de una manera más rápida las inversas en estos casos en que hay polinomios en el numerador y polinomios en el denominador. Bien, entonces... Eh, los que necesitamos calcular son los, los polos de H. Y suponemos que, como dice aquí, que Hs tiene ceros simples. Es un supuesto y eso particulariza un poco el tipo de, de cocientes que se pueden manipular. Este, la integral de Bromwich es igual a la suma de los residuos como ya lo sabemos, entonces esta función f de s la separemos en estas dos partes y eso debe de ser igual a la suma de los residuos. Entonces el residuo se calcula de esta manera, ya lo practicamos y ya lo recordarán a ustedes del cálculo de residuos de variable compleja. Entonces, usando esta diferencia, la paso acá abajo y qué le sumo. Le sumo un cero, porque estamos suponiendo que SI es un cero de la función h que se encuentra en el denominador. Entonces le estoy sumando un cero. Sin embargo, esta expresión en el límite cuando ese tiende a SI es la derivada de la función que se encuentra en el denominador. Entonces, la suma de los residuos es en total la que estamos viendo aquí. Hay que recordar nada más que la H solo tiene cero simples. Bien, el asunto es de que tienen que conocer cuánto vale SI, si no este... No se puede hacer esto. Profe, ¿de cero simples se refiere a, a qué se refiere? perdón. Eh, ¿Con la SI, dices? Perdona, me repites la pregunta, por favor. ¿A qué se refiere con que SI son cero simples? Ah, sí, que no son, no tiene multiplicidad. Ah, es de multiplicidad, no, no. Exactamente, okay, entonces gracias. no tienes que usar la formulita, mira no sé si esto se pueda generalizar al caso de que tienen cierta multiplicidad de los, de los ceros de la H, pero ya ves que aparecía, aparecían eh, K menos 1 derivadas cuando se tiene multiplicidad K, entonces no creo que sea muy sencillo andarse metiendo con esa fórmula para evaluar aquí, entonces por eso se restringe a que sean simples. Y sale de inmediato la suma de los residuos. El problema es calcular todos los ceros. ¿Sí? Porque para calcular los ceros, pues, tiene uno que factorizar. Si la H tiene, por ejemplo, ya un grado cúbico, pues, la fórmula se hace bastante compleja. Si la H es un polinomio, por ejemplo. Entonces, este... El, el valor de la SI es lo que nos causaría problemas, pero el resultado lo podemos dar de inmediato si logramos hacer esto. Bueno, habrá que derivar la H, ¿verdad? Hay que tomar la derivada. Entonces, son este, teoremas que nos pueden ser útiles. Hay, hay que saber cuándo usarlos y es como nos vamos a ir informando. Bueno, vamos a resolver por transformada de Laplace una ecuación diferencial parcial de primer orden, tanto en T como en X. Tiene una inhomogeneidad X. Tomamos la transformada en T. Y por eso la X queda aquí viva, como pueden observar. Tomamos la transformada en t. Aquí tenemos las condiciones. En t igual a 0 la función debe valer cero. Y en x igual a cero la función debe valer cero. Bien, entonces sigo teniendo una ecuación diferencial parcial para la u mayúscula que debo resolver. Y aquí aparece como coeficiente la S más 1. La solución particular de la inhomogénea la podemos calcular suponiendo esta forma, la constante es la que tengo que evaluar. Y se encuentra que A por 2 más S debe de ser igual a 1. Despejando me queda A igual a 1 entre S más 2. Entonces, eh, tenemos como la solución particular de la inhomogénea, esto que ven aquí. Recuerden que ya había una S. Bueno, entonces... Seguimos de este lado. Se sustituye y se trata de simplificar lo más posible las expresiones que vayan apareciendo. Eh, a ver, me voy a regresar un poco. Este, a ver aquí. Aquí, ¿qué pasó? Este, es U. A ver, aquí, aquí hay un, un error de escritura. Esta debe ser una U mayúscula. Esta debe ser una U mayúscula. Así tal como está acá arriba, ¿eh? Acá sí está bien, pero acá ya lo equivoqué. Bien, entonces ahora... Compruebo que esto sí da lo que este, debe de ser la inhomogeneidad. Bien. Ahora calculo la solución general de la homogénea. Y observo que puedo separarlo en estas dos formas. En estas dos expresiones en cada miembro. Integramos y Llegamos a una expresión así. Y aquí es donde vienen este, los problemas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con, con esta, esta constante que apareció, de integración? Bien, entonces... Cambiamos esto en, en una forma este, exponencial... Y vamos a ver qué sucede cuando X es igual a cero. Sí, sabemos que en X igual a 0 esto va a tender a infinito. Y por tanto, este, la constante debe de ser cero. Bien, entonces de aquí, esta parte inhomogénea no Va a jugar un papel en el resultado. Bien, entonces eh, en el siguiente paso tenemos que tomar la inversa de lo que se ve aquí. Bien, nos quedaría la inversa de 1 entre S y la inversa de 1 entre S más 2. Recuerden que cuando aparece un número sumado o restado al frente de la S, va a haber un exponencial. Entonces, este se traduce en lo que ven aquí y este se traduce en, en un 1. Entonces, la solución va a ser lo que se observa aquí. Entonces, de una manera u otra, esta constante va a ser cero ya se ha demostrado de esta De esta manera. O explicado de este modo, de que en X igual a cero diverge. Bien, entonces, esta es la solución. Pueden comprobar sustituyendo en la ecuación que satisface. Eh, otra cosa que hay que comprobar es lo que está escrito acá. Esto. Entonces en X igual a 0 debe de ser 0. Y en X igual a T. Y en T igual a 0 debe de ser 0 también. Entonces vamos a ver si lo satisface. Entonces en T igual a 0 esto da un 1. 1 menos 1 es 0. Y en X igual a 0, pues sí da 0. Entonces, las condiciones de frontera sí las satisface. Nada más tenemos que sustituirla en la ecuación para ver si satisface esta ecuación. Bien. Bueno, entonces, de ahí es donde... Aquí se utilizaron las condiciones de, de frontera. Por transformar en la plaza, encontrar la solución acotada. Esta palabra es muy importante. Cuando la ponen, la solución debe de ser finita. Entonces, encontrar la solución de esta ecuación diferencial parcial de primer orden, con esta condición, para x mayor que 0 y t mayor que 0, aquí me faltó una coma. Nota, para que sea acotada, no debe aparecer en la transformada términos que crecen sin cota. Bien, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, pues vamos a tomar de nuevo transformada de la plaza en el tiempo. Como lo ven aquí, no hay puras U mayúsculas. Aquí se debe de describir. La condición inicial, porque eso nos pide la transformada en la plaza de una derivada. Bien, entonces esto se debe de poner. Y va a quedar escrito de este modo. Aquí había un 2 afuera y por tanto el 6 de aquí cambia a un 12. La solución particular de la homogénea de esta ecuación... Y la escribimos de este modo y encontramos que la A debe satisfacer 6 entre S más 2. Y por tanto queda escrita de esta manera. Y la solución de la homogénea es esta. Para que sea acotada entonces, esta c debe de ser igual a cero, ¿sí? porque esto puede crecer sin cota, esta x. De ahí que la solución sea la que están viendo aquí, es la solución de la inhomogénea realmente calculada con la, la parte de, de la ecuación en el miembro izquierdo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, esto es una constante desde el punto de vista de la transformada inversa, pero por este más y el 2 nos va a quedar un menos exponencial de t. menos Es e a la menos 2t y el 6 como constante. Entonces, vamos a ver en t igual a 0, Satisface la condición inicial, sí o no. La condición inicial era 6E a la menos 3X. Pues en T igual a 0 sí que era 6E a la menos 3X. ¿Sí? Y en X igual a 0. Ah, no, no tenemos nada más la condición de acotamiento, ¿verdad? Debe de ser acotada. Entonces, este para X este, mayor que 0, esto siempre va a tender a 0. Está cortada. Y lo que faltaría es demostrar que eh, es la solución de la ecuación. Sustituirle en la ecuación y demostrarle. Bien. Entonces, esas son ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a resolver ahora este problema por medio de transformada de Laplace. Tenemos la ecuación de onda, es una ecuación hiperbólica. Nos dicen que tienen condiciones iniciales en t igual a cero, la función es cero, y la derivada de la función es cero en t igual a cero también. Y tenemos dos condiciones de frontera. Si fuera una cuerda, estaría fija a, a la izquierda en cero, en x igual a cero, y fija, y, y fija este no, acá no estaría fija, tendría un valor 1, empezaría en la frontera derecha en un valor de 1. En x igual a, a. Tomamos la transformada de la plaza en el tiempo. O sea, no es obligatorio, ¿verdad? Aquí vamos a tomarla en el tiempo. Y estos son términos que aparecen debido a la transformada. Y estos afortunadamente ambos son cero y nos van a ahorrar muchos problemas algebraicos por ser cero. Bien, entonces realmente nada más queda S cuadrada por U. La derivada de U en X al cuadrado menos S cuadrada por U es una ecuación pues, este, muy conocida porque... Desde el punto de vista de la X, la S es una constante. Entonces la integral es inmediata. Me dicen que el 0 debe valer 0. Entonces a mí me gusta quitarme la B. Y lo hago así. Y luego me dicen que la derivada debe valer 1. O no era la derivada. A ver, ya, ya lo... No, la función debe valer 1 evaluada en A. La función debe valer 1 evaluada en A. Y por tanto, A este, entre S. Ah, perdón, tengo que tomar la transformada de esa condición. La transformada de esta condición es U mayúscula, A coma S. Ahora va a depender de S también. Es igual a 1 entre S. Bien, entonces de aquí ya tengo el valor de la A. Entonces el valor de la A se sustituye y quedaría la solución de este modo. Y por tanto tenemos un seno hiperbólico de 5x entre ese seno hiperbólico de 5. De, no, perdón, es que dice 5 ahora. Debe de ser una S, perdonen, debe de ser una S. Seno hiperbólico de SX entre S seno hiperbólico de SA. Entonces hay que recordar que la S se debe calcular. Es, es la única que participa en el cálculo de la inversa, la S. Entonces la S está metida en funciones hiperbólicas. Pues vamos a revisar los polos de esa función y hacer los desarrollos necesarios para poder calcular la inversa utilizando la integral de Bromwich. Por ejemplo, en S igual a cero se tiene, noten que estoy tomando un límite. ¿eh? Esto no sale así nomás. Si S es muy pequeña, me queda S de X aquí. S es muy pequeña y S es muy pequeña me queda S de A. Entonces queda S de X entre S por S A. ¿Sí? En total me queda una S dividiendo. Eso significa que este es un polo simple. En ese caso. Bien, ahora, si quiero calcularlo usando el teorema de residuos, entonces multiplico por S, en realidad es S menos 0 entre paréntesis, y acá debe ser una S menos 0 elevado al cuadrado. Entonces al multiplicar por S se simplifica ese polo simple y me queda X entre A. El, exponente no, el exponencial no aparece porque se tiende a cero. Ahora bien, vamos con el infinito de ceros. Ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Para calcular valores propios. Que las funciones hiperbólicas se pueden transformar en funciones trigonométricas para obtener el infinito de ceros que buscamos. Entonces, SA puede ser igual a INP. Y eso me daría todos los ceros de la función hiperbólica que estamos manejando. En este caso, seno hiperbólico. Entonces, ¿qué truco voy a hacer? El truco que voy a hacer es sumar y restar el valor del polo y uso identidades de funciones hiperbólicas para hacer S por A tender a INP hago S por A tender a INP y por esa razón puedo sustraer de este modo a SA menos INP porque cada vez se va haciendo más pequeño y en una buena aproximación este, lo puedo escribir de este modo. Entonces, lo que, lo, los polos con los cuales contribuye el seno hiperbólico del denominador, los puedo llevar a esto. Observen que es un infinito de polos. Eso significa que voy a tener una suma infinita de resultados porque por el tema de residuos es la suma de, de los residuos. Entonces yo tengo que, los ceros son estos. Entonces hago S tender a INP entre A, porque es, es respecto a S. O sea, de aquí tengo que despejar la S, ¿bien? Para saber cómo voy a tomar el límite. Entonces, S menos INP entre A, multiplicando al seno hiperbólico de s x por E, ST, y... Aquí tengo este menos 1 a la m. Este se simplifica con este, pero esto lo vamos a sustituir aquí y acá arriba. Bueno, y acá abajo también. Bien, entonces, después de esa simplificación, me queda lo que están observando en este punto: es un menos 1 a la m. Ese menos 1 a la m se puede racionalizar multiplico por menos uno a la n, y menos 1 a la n acá arriba también. Y por esa razón aparece aquí. Entonces, total de la contribución de ese, de ese infinito de polos, tenemos este infinito de residuos. Que noten que nada más está dividido entre n, o sea, la convergencia es muy, muy, muy, muy lenta. Y aquí lo importante también es que queda la contribución exponencial. Bien. Recuerden que esta exponencial es del integral de Bromwich. Bien, entonces ya aparece todo con INP entre A. Y ah, es que aquí, noten ustedes esta sumatoria. Estos ceros de los que estamos hablando es para n que viene desde menos infinito a infinito. ¿De acuerdo? Entonces la sumatoria como ven aquí es de menos infinito a infinito. Yo puedo poner una suma de n igual a 1 hasta infinito si le cambio el signo a los a los exponentes si le cambio el signo a los exponentes y se lo sumo de tal manera que ya tenga los dos exponentes que contribuían a la sumatoria si ¿Sí? aquí se escribieron ambos fíjense ustedes Bien, entonces, para n positivas y n negativas se hace este cambio. Bien, entonces, esto se puede reescribir como un coseno. O sea, que es un fenómeno oscilatorio en t y en x. Entonces, esta es una suma particular de residuos. Recuerden que calculamos primero el polo simple que está acá arriba. Eso lo tenemos que sumar. Entonces, la contribución total es la del polo simple más la sumatoria que acabamos de calcular aquí. Bien. Noten que esto que ven aquí se puede cambiar por un seno de la suma de los ángulos y un seno de la resta de los ángulos, O de los argumentos, si quieren verlo mejor así. Suma de los argumentos y resta de los argumentos. Esa, esas dos, suma y resta de los argumentos, realmente va a, van a ser las dos soluciones de la ecuación de onda como habíamos visto antes. Que se escribía x menos 7 y x más 7 en el argumento. Entonces es un movimiento ondulatorio, ondulatorio, si lo ven de la manera que les platico. Esto lo pueden cambiar por un seno de la suma de los argumentos y seno de la resta de los argumentos. Entonces son dos ondas que van una hacia, hacia la izquierda y otra a la derecha. Bien. Como les he platicado, pues hay que ver si satisface las condiciones. Entonces aquí me dicen, satisface... Que la derivada de t es igual a cero si tomo la derivada de t me dan una función seno aquí y por tanto en t igual a cero pues es cero porque la derivada de t de este x con respecto a t es cero si sí satisface aunque la convergencia es pésima si tomo esa derivada no hay convergencia pues en otras palabras Afortunadamente se hace cero en t igual a cero, pero la derivada de esto no, no la puedo tomar porque inmediatamente n se simplifica. Pero bueno, si la tomo y pero evalúo en t, sí lo satisface. Y también debo ver si satisface este, el caso en que t es igual a cero. ¿Cómo sé que satisface este? Pues es que debo de recordar. Que en realidad, bueno, debo de calcular que la serie de Fourier de menos X entre A es esta. El signo hay que tomarlo en cuenta. Entonces significa que si hago T igual a cero, la sumatoria que me queda es el negativo de lo que está acá. Así como lo oyen. Esto lo tuve que demostrar. Eso lo hice aparte. Aquí nada más se los escribo para no distraernos de este problema, pero sí lo calculé. Bien. Y aquí está la respuesta a ese cálculo. Aquí están los coeficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aquí hay una fórmula de integrales para calcular inmediatamente. Bien, entonces satisface x de u de x igual a cero. Ahora hay que ver que satisfaga la ecuación, por supuesto. Bien, entonces no hay que olvidar todos esos pasos. Y otra cosa que quiero aclararles, y esto es lo más interesante, que la transformada de Laplace, porque este es un ejercicio de transformadas de Laplace, aquí dice, por transformada de Laplace, ¿a qué me llevó? A una solución en series de Fourier. Esta es una solución en series de Fourier. Así como lo oyen. Entonces, ¿qué hubieran preferido utilizar desde el principio? transformada en Laplace o series de Fourier. En uno de los problemas de tarea, ahí les muestra cómo se puede proponer una serie de Fourier sabiendo que satisface condiciones iniciales, por ejemplo, o condiciones de frontera. A ver si hay alguna función que encuentran que en una serie de Fourier que satisfaga estas dos, por ejemplo. Estos dos de aquí. Este es más difícil. Si me hubieran puesto cero aquí, es más fácil. En la tarea venía así, una que da igual a cero y otra que da igual a cero. Pero una que da esto cero y esto da uno, la pueden armar, sí o no. Y si la pueden armar, pueden calcular lo que resta del cálculo que podrán realizar. Aquí hubo que aplicar todos los conocimientos que tenemos sobre transformada de Laplace Aquí se usó de todo. Así del truco que ven aquí, por ejemplo. Si hubiera sido un coseno, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, exactamente lo mismo en el argumento. Pero, ¿qué pasaría si esto lo hago pequeño? Me va a dar un 1. Cuando este es muy pequeño. Entonces hay que ver qué sucedería en el caso de que se tuviera un coseno. Pero en el caso del coseno también este, puedo suponer que este, tiene ceros. ¿Sí? ¿Cuáles serían los senos del coseno? Eh, alguna vez los platicamos, sería 2n por 1. Es 2n más 1 por pi entre 2. Le tengo que multiplicar una i para que el coseno hiperbólico también tenga sus ceros ahí. Bien, entonces este es otro caso que hay que considerar. Bien, entonces por transformada de Laplace en el tiempo, dar la solución acotada de u de t, de x de t, del problema que se muestra, tiene una inhomogeneidad. Y además en t igual a cero, eh, la función vale x. Solución acotada no deben aparecer en la transformada términos que crezcan sin cota al hacer ese tender infinito por ejemplo. Bien, la transformada en el tiempo nos lleva a esta ecuación. Les voy a mostrar la ecuación original. Aquí está. Esta será la transformada. La transformada de 1, porque también la inhomogeneidad la debo de transformar, es eso. Y la transformada de un exponencial, si lo recuerdan, debería de ser esto, por el signo menos que tiene al frente. Bien, entonces de aquí voy a tratar de encontrar la solución particular de la inhomogénea. Entonces pues planteo este sistema de ecuaciones, me dice que a es igual a 1 en 13 y la b... Es lo que estamos viendo aquí. Ya sea que lo necesite de esta forma o, o lo escriba de esta forma. En fin, el hecho es de que esté la solución bien expresada, como ven. Pero cuando S tiende a infinito también esto da... Pues empieza a diverger. O bien, cuando X tiende a infinito también va a haber divergencia. El hecho es de que tengo que hacer C igual a 0. Y nada más me va a quedar en total lo que vemos aquí. Y cada uno se puede integrar a mano, digámoslo así. Se puede integrar a mano, me queda X más 1 menos, e menos, menos E elevado a la menos T. Bien, vamos a recordar las condiciones que nos dieron. A ver si las satisface. Me dice que U... En t igual a 0 debe de ser igual a x. Entonces, en t igual a 0 me da 1, esto me da 0 y te da una x, que es correcto. Y nada más hay que verificar que satisface la ecuación. Por transformada de Laplace, hallar la solución acotada de esta función parabólica eh, en el espacio positivo y el tiempo positivo, y tal que en x igual a 0 vale 1 y en t igual a 0 vale 0. Vamos a tomar la transformada de Laplace en el tiempo y me queda una ecuación de segundo orden con una inhomogeneidad que es la condición inicial, pero afortunadamente en este caso me dicen que debe de ser cero y por tanto la ecuación que debo de satisfacer es la siguiente y donde aparece la raíz de S la solución debe de ser acotada y por tanto A debe de ser igual a cero, nada más me queda B por calcular <coughs> Entonces, en x igual a 0, la función debe valer 1, la transformada de 1 es 1 en 13. Eso significa que en x igual a 0, la b debe valer 1 en 13. Y se escribe. Y aquí les pido que revisen sus tablas para encontrar el valor de la inversa. Encontrarán que la inversa de esta función es la función de error complemento. Función de error complemento. Con este argumento. Donde aparece la raíz de T en el denominador. Sí, noten que esta es, este, este es una fórmula. Entonces debo de adaptar todo a esta fórmula. Aquí aparece una A en el divisor, ¿de acuerdo? Eso significa que es la X. La X es igual a 1 entre A. Y este, al, al llegar a este resultado, debo de hacer ese cambio. Esta X de acá arriba, no, a ver, esta X que de acuerdo a la fórmula esta S debe de corresponder a T y la A debe de corresponder a la X y entonces en nuestro caso acá es un 1 la A y por tanto la inversa nos va a quedar x entre 2 raíz de t. Bien, entonces, eh, la función de error se escribe explícitamente de esta manera. Aparece un menos y al cuadrado en el integrando. E a la menos y al cuadrado. ¿Hay alguna duda sobre esto? Aquí sí ya preferí usar tablas. Bien. Bueno, entonces, este, aquí lo dejamos eh, por esta ocasión. El jueves nos vemos de nuevo y voy a seguir viendo problemas. Ahí trae un buen número de problemas. Y este el examen parcial pudiera ser en la primera semana de, de junio Creo que los exámenes empiezan el día 13 de junio y ya en una fecha de los exámenes que corresponda a la del curso, por supuesto, esa yo no la puedo decidir, eh, se pondrá el examen, completo para este, el examen completo para recuperar las dos calificaciones más bajas. Entonces yo les propongo que el, el, el tercer, no el cuarto parcial, sea el día 2 de junio. ¿De acuerdo? El cuarto parcial. El jueves 2 de junio. Ese no sé, nada más incluiría lo de transformadas integrales. Disculpa. Dímelo de nuevo, por favor. ¿Abarcaría lo de transformadas integrales nada más, o nada más? No, series de Fourier y transformadas integrales. Son dos capítulos ah, ah, del álbum. Sí. Okay. Series de Fourier y transformadas integrales de, de Fourier y de Laplace. ¿Sí? Series de Fourier, transformadas integrales de Fourier y de Laplace. Sería el temario. Y ya ven que nos sirven para este, resolver ecuaciones diferenciales parciales. También puede haber ordinarias ¿no? ¿Hay alguna duda? Sí, perdón. ¿Cómo iba a funcionar lo del examen completo al final que Si sí, es un examen completo, en el que cada problema tiene un tiempo razonable, igual que lo he hecho con los problemas que les dejo en los exámenes parciales, pero que este, estoy tratando de abarcar eh, con unos 6, 7 problemas eh, todo el curso. Y de esa manera las calificaciones más bajas las pueden recuperar. Por ejemplo, si no pudieron asistir a, a ese examen, pues este, lo que saquen en ese examen completo se sustituye por esa calificación y por otra eh, la cual este, eh, hayan tenido una calificación muy baja. O sea, los ayudantes lo que van a hacer es, eh, ponerles la, la calificación de ese examen completo a los lugares donde hay exámenes con calificaciones más bajas con respecto a los otros dos. Si en dos ocasiones no pudo asistir a un estudiante, pues se les pone la calificación ahí en esos dos huecos. Okay. Entonces, es una buena oportunidad para este, mejorar la calificación. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿A ti? Me ayudó a aclarar muchas cosas que no dije. Disculpe, ¿y okay. si la calificación de ese examen general es más baja que los exámenes que tenemos? ¿Te no queda cuenta. igual? De... ¿No cuenta? En este caso no cuenta. Sí, okay. el chiste es beneficiarlos, no no perjudicarlos. Ok, gracias. Sí, pero vale la pena, miren... Recuerden que todo lo que estamos haciendo ahorita, hasta en los mismos problemas que les mostré del argen, aparecen cosas de los capítulos anteriores. O sea, la forma en que el argen ha llevado su curso es, es seriada en ese sentido. Y el, el hecho de repasar todo es utilísimo para ustedes. Entonces, de todos les recomiendo pues, ese examen eh, para que engloben todo lo que hemos estudiado en el curso. ¿Sí? Creo que sí vale la pena. Pero bueno, este, se presenta nada más el que quiera, no es obligatorio. ¿Sí? Entonces revisen bien su promedio después del cuarto parcial eh, para que tomen una decisión y se preparen con todas sus ganas para presentar ese examen completo. Entonces, este, lo podemos poner en la segunda semana de exámenes finales, en la fecha que le corresponde a nuestro curso. Bien, y así se dan un poco más de tiempo para recuperar la calificación más baja. Esa sería la idea. Sí, porque sé que no es un curso sencillo, por eso hemos hecho eso desde hace un buen número de años. ¿Alguna otra cosa? Si no hay dudas, entonces, o preguntas, eh, voy a terminar la sesión. Cuídense mucho y que pasen un buen día. Dale, profesor, igualmente. Nos vemos. Gracias, hasta luego.